¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, en este video de hoy es sobre una publicación que también lo hice en formato de texto en la plataforma de Patreon.com dentro de mi usuario Coaching con Hugo y el texto dice así es ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Por qué traigo estas preguntas o estos, estos, estos flyers? ¿no? Estas, estas imágenes con frases eh, porque son frases que digamos por lo menos en mi experiencia como coach y como mentor son frases que en una conversación de coaching aparecen, digamos que la persona, mi cliente o mis clientes eh, habitualmente se hacen o la pregunta la hace para sí mismo, para, para sí misma, para contestársela, para reflexionar sobre eso. Y como dije desde un principio, estos videos son para poder acercar el coaching a la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Eh, y de esa forma que puedan encontrar una mejor manera de vivir, más plena, más si se quiere más gratificante, más cómoda, más placentera ¿sí? entonces en esta frase de hoy que es ¿qué puedo hacer para mejorar Es acá hay como varias, si se quiere varias facetas, varias, varios aspectos involucrados en esta misma frase que como dije en otros videos también tienen mucho que ver primero con el tema que cada uno de ustedes tenga de los que quieran mejorar, cambiar, superar o, o si se quiere como modificar. ¿no? Y dentro de ese tema, en particular, es también empezar a identificar qué, qué tienen y qué no tienen para poder lograr aquello que quieren. Eh, en estas preguntas sobre qué tengo, es qué aspectos de mi persona, qué aspectos de tu persona si sí son útiles para, que, para ese tema que vos querés lograr, cambiar, modificar o mejorar. Y sobre, esas, sobre esos aspectos tuyos personales que sí son útiles, ¿cuáles incluso te podés mejorar? ¿no? Y sobre aquellos que no tenés o que te están faltando o, o aquellos que vos ya tenés en claro que querés mejorar, también tendrá que ver mucho o tendrá que ver sobre... Primero es sobre qué forma de pensar tenés vos sobre lo que vos estás haciendo, o sobre lo que vos sos en ese aspecto, ¿sí? porque a veces pasa que, por ejemplo, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, eh, que yo pensaba algo de mí que la otra persona no lo pensaba. Yo digo, no, pero yo no soy tan bueno en esto, X cosa, ¿no? Y después la... Un, un, un allegado, un compañero de trabajo, algún familiar dice, ¿cómo que no? Sos buenísimo en tal cosa, sos muy bueno, sos muy efectiva, sos muy efectivo, eh, lográs lo que X cosa cuando te lo planteas Entonces, hay veces que en, este, en esta frase de qué puedo hacer para mejorar, incluso puede pasar, y esto cuando digo puede pasar, lo traigo justamente en base a mi experiencia como coach y como mentor con mis clientes. ¿Qué ha pasado? Digo, que les pregunto, ¿no? Digo, ¿y quién dice que tenés que mejorarlo? Porque a veces pasa que está más relacionado con la autogestión, o sea, de cómo nosotros gestionamos nuestros propios recursos, cómo vos gestionás tus propios recursos, e incluso sobre lo que vos pensás de cómo lo haces, de qué haces y qué no haces, de qué, en qué sos buena o bueno y en qué no en qué tenés que mejorar y en qué no. Y en las conversaciones de coaching es eh, no sé si común, pero sí es habitual que aparezcan lo que nosotros llamamos los juicios de valor, o lo que nosotros llamamos como estándares, ¿no? Decís. ok, pero ¿quién te dice que sos malo? Por eso, no, no, porque yo soy muy malo en tal cosa, soy muy. soy. no soy tan efectiva en tal cosa, no soy tan efectiva en tal otra. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién dice eso? Y posiblemente incluso hasta la mi cliente dice, no, nadie, yo pienso eso. Entonces hay veces que uno incluso quiere mejorar algún aspecto de la vida, algún aspecto de algún desempeño, alguna actividad, alguna nosotros llamamos como capacidad o herramienta personal que tenemos para afrontar alguna, alguna situación o hacer alguna actividad en particular y la persona piensa que la tiene que mejorar, y tal vez no sea así, tal vez sea que mejorar otra cosa, mejorar otro aspecto, te digo, si se quiere como un tip, eh, que también lo traigo a raíz de la experiencia, no, no que incluso a mí me ha pasado también, quien quién, quién está exento de esto, y es, yo creo, vos crees, tu, alguien de tu familia cree que tiene que mejorar cierto aspecto, y lo he escuchado en varias ocasiones y es en realidad lo que tenía que mejorar no era eso puntualmente que estaba haciendo, sino lo que pensaba de sí mismo o de sí misma es, ah, ok, entonces, claro, me acabo de dar cuenta que no es que yo tengo que mejorar esto que estoy haciendo yo tengo que mejorar lo que yo pienso de mí misma sobre cómo lo hago me ha pasado en, en diferentes ocasiones que la persona se da cuenta que en realidad se invalidaba a sí misma. Lo que nosotros llamamos posiblemente menospreciar. ¿no? Digamos, la misma persona se eh, boicotea en su creencia, en, su, en lo que piensa de sí misma, en lo que piensa de cómo hace, de qué, lo, de qué es lo que hace, qué hace bien o qué hace mal o cuán bien lo hace, entonces hay veces que no es solo mejorar algo en particular sino lo que vos estás pensando de vos misma, de vos mismo, de cómo lo haces de qué tan buena o bueno sos al momento de hacerlo entonces posiblemente lo que vos podés hacer para mejorar en un principio es validar lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo y de cómo lo estás logrando y de lo que estás logrando eso es como un gran paso validar lo que lográs validar lo que haces y lo que obtenés al hacerlo de esta manera vas a tener la posibilidad de hacer una si se quiere una autoevaluación una autorreflexión sobre eh, incluso lograr un autoconocimiento mayor de tu manera de ser tu forma de hacer y de esta manera vas a poder mejorar algo claramente que no siempre tiene que ver con lo que eh, con lo que vos crees que es digamos ¿no? con, con esto de no logro hacer tal tarea tengo que mejorar esto que estoy haciendo de tal tarea y posiblemente no sea la tarea en sí misma sino lo que vos crees de lo que vos sos al hacer esa tarea a veces es un juego de palabras que puede sonar un poco confuso en el momento no sé si te suena confusa esta frase eh, pero lo traigo justamente por eso, porque es habitual, más de lo que posiblemente vos creas, que el inconveniente, el problema no está en lo que tenés que mejorar, sino en quién sos vos al momento de evaluar aquello que querés mejorar. ¿Sí? Para decirlo de alguna forma, eh, algo si se quiere como, como una metáfora, es, por ejemplo, eh, tenés que mirar, eh, tenés que poner un tornillo en una madera. Y tenés una miopía, tenés un problema de vista. Entonces vos decís, no, yo tengo que mejorar la manera de poner el tornillo. Pero vos estás apoyando tu herramienta, que en este caso sería un destornillador, sobre el tornillo, y el tornillo está sobre la madera. Ahora, ¿el problema es el tornillo? No. ¿El problema es la madera? No. ¿El problema es el tornillador? No. El problema es posiblemente que no te pusiste los anteojos. Entonces no es ninguno de los, de los pasos intermedios o, los, o las, incluso de las herramientas que necesitas para hacerlo, sino vos al momento de mirar. Vos al momento de mirar el tornillo, no lo estás mirando con claridad, con lo cual no vas a poder digamos, eh, evaluar qué tan eficiente sos vos, entonces vos te vas a autocriticar y vas a decir no, yo no soy bueno poniendo tornillos, yo tengo que mejorar esto de cómo a mí me sale poner tornillos en una madera y es, es posible que vos estés moviendo bien la mano es posible que vos estés haciendo bien o colocando bien el tornillo sobre la madera es posible también que vos estés eligiendo bien la herramienta necesaria para ese tornillo es posible que vos elijas una buena calidad de madera Ahora, si no te pones los anteojos, vas a ver todo difuso, poco claro, deformado. O por lo menos, como mínimo con una claridad menor a la que yo o cualquier otra persona puede estar mirando exactamente eso mismo que vos estás haciendo. ¿sí? Entonces, esto como ejemplo, es: hay veces que no es lo que tenés que mejorar lo que estás haciendo, sino vos al momento de mirar aquello que estás haciendo. Esto es básicamente lo que... En coaching, trabajamos en una conversación de coaching. Yo como coach con mis clientes trabajo con, con, en sus conversaciones, en sus temas, en realidad, en los temas que traen y en la conversación pasan, surgen estas preguntas, surgen estas dudas, surgen estos cuestionamientos, surgen estos, estas autocríticas, estos juicios, nosotros llamamos juicios, estos juicios sobre qué hacen, qué no hacen, qué tan bien lo hacen, qué tan mal lo hacen, ¿qué es lo que tienen que mejorar? ¿qué es lo que tienen que dejar tal cual están? porque están haciendo bien las cosas y hay veces que tiene más que ver con quién es el cliente al momento de hacer lo que está haciendo y desde este lugar también obviamente juzga ¿no? o pone una calificación si se quiere a qué tan bien lo hace, qué tan mal lo hace y desde ahí obviamente dice no, pero yo este aspecto lo tengo que mejorar así que sí, bueno, espero que estos videos o este video en particular, que como digo siempre, es acercar el coaching a la vida cotidiana, te sirva, te sea útil para ponerte a pensar en algo que vos quieras mejorar y lo pienses desde su lugar, ¿no? Digo, que lo pienses desde, a ver, ¿y qué tanto me critico yo al momento de hacerlo? ¿Qué tanto me valido yo al momento de hacerlo? ¿O qué calificación te das vos al momento de hacer algo? después reflexiona sobre claramente qué querés mejorar y qué querés dejar como estaba o qué aspectos querés mejorar lo que te puedo llegar a decir es ok, pone atención entonces la manera en que tenés de calificar esa tarea o eso que querés mejorar ¿Sí? es qué calificación te da sobre esa, esa manera de hacer y quién dice que está mal ¿Quién dice que está bien? ¿Quién dice que hay que mejorarlo? Bueno, eso. Eh, en esta entrega por lo menos es acercar un poquito más el coaching a la vida cotidiana. Y espero que te haya sido útil y que encuentres valor en estos videos. Nos vemos en el próximo. Chao.